¿Qué dice la psicóloga de, de esta conducta de Néstor Flow? De tener sí, no, tanto conocimiento sobre esas la, actividades la, Néstor, otra, otra información Señores, me quieren joder a Omega Es eh, una llamada, Hola. hello, buenas Hola, buenas tardes Hello Se fue la llamada Dale Néstor Oye, flaco, si es para cobrar y le estamos al aire. <risa> Señores, me quieren joder a Omega de nuevo. Lío de Omega el Fuerte, lo acusan de agresión. Espérate, flaco, ¿y qué? <risa> un, un joven de... Oye, este muchacho se ponía esto, ¿eh? Regoso que, que Omega... <risa> un joven de... de vago, ni barrio. Espérate, oye. Un vago más... No, un joven denunció que en una cabaña de Santiago, cuando fue a buscar una amiga, pero suerte tú, mi hijo, que está vivo, <risa> cuando fue a buscar una amiga, quien le dijo que había llegado en una Rush Robert Negra, entró a la cabaña equivocada, donde estaba el fuerte Omega, y fue recibido con una bofetada, dijo el joven. Pero suerte el que fue, más que no le dieron un tiro. No, es que no solo fue una bofetada, continúa. Luego de salir de la cabaña, le dieron un botellazo <risa> al motorista. ¡Ey, qué pasó? Ay. No se rían, que no son cosas de reír. Oye, le dieron un botellazo al motorista con que él andaba. Hay que ver si estaba registrado en ese modo. <risa> Reclamado por los golpes y porque le desfiguraron la cara. Sí, como Esto como... ocurrió en septiembre, magistrada. En septiembre, pero sin embargo pasó desapercibida... Porque había recibido 600 dólares Hasta que se dio a conocer la información A través de la denuncia pública Que se ha dado a conocer Vamos eso. a ver el video 600 Ángel, dólares más una de la opinión. Vamos a ver el video La primera galleta se la dio Omega Y la seguridad de, le de Baratán la cara Y yo necesito justicia O que si quieren que me le hagan una cirugía Que yo, él tiene la cara de barata. Y pedió su futuro No tiene futuro ya porque me dio la cara ¿A dónde ocurrió esto y por qué? Eso ocurrió en la cabaña Feni. En Canabacoa para adentro. En sí, en Canabacoa para adentro. Y cuando yo vine al otro día que me llamaron, yo fui a la bomba. Cuando llegué a la primera bomba, me dijo el bombero que él le dijo, llámenme 911 que Omega y la seguridad de él me desbaratan mi cara. Y ellos dijeron, no, no en es esta bomba, en es la última bomba. Y ahí le llaman el 911 Él estaba dentro de la cabaña. Él estaba ya adentro, sí. Yo estaba ¿Y, buscando ¿Y cómo él? sucedió esto? Él explica, estaba buscando. Explícame. Yo, yo estaba buscando eh, una amiga mía que andaba con ella y ellos fueron adelante. Querían esperarlo allá. Tu amiga ¿También? estaba con ellos. No, no, no. no, no. Mi amiga no estaba tú con ellos. Con... Tú andabas independiente a ellos. Eh, yo sí. estaba solo y después me junté con ellos, ellos. Sí. Sí. Entonces ellos me van a esperar en la cabaña, ellos tienen una gran Rover también la la chacha, una chacha, Rover. Con grupo. y yo le pregunté a la seguridad? una gran Rover negra entró para acá y me dijeron que sí, y me señalaron una habitación o sea sin seguridad, que ellos tengo un video que solicitaron, que se ve, que, que me dicen que hay seguridad señalando la cabaña y yo entré pues debajo de la puerta, está mal que yo entré por pues debajo de la puerta, está bien, pero él no, él no puede hacerme eso, Él me tiró una galleta y le dije, excusame que fue equivocado, que yo entré, escúchame. Yo entré con permiso y me bajé de abajo a la puerta y fui seguridad y le dije, mira, ya era Omega que estaba. Y nada, y cuando salgo para afuera, eh, yo ando con motoconcho, eh, le, eh, me frenó un carro le dije, creo que tú buscabas una habitación de Omega. Tan. Y le di un botellazo a un amigo mío ahí y a mí me dio un botellazo a mí. ¿El ¿Y, el yo me a alguien, eh? ¿Y cuánto sí, fue que ocurrió esto? El, el eh, 23 de septiembre. La persona sí. que te dio el botellazo en la cara, ¿tú lo reconoces? Eh, como yo estaba de paida ¿no? te puedes decir que lo reconozco, tú sabes, cuando un video que se puede reconocer muy sí, fácil. Yo... Luego de eso, ¿se dice que tú llegaste a algún tipo de acuerdo con Omega? Eh, le pasó un brechador, le pasó un botellazo. que ¿a quién se le ocurre? Esa, eh, una, eh, meterse por debajo de la pero puerta. Pero que el seguridad le indicó que fuera a esa cabaña, que entrara a esa no, cabaña. No, porque sabes que esa gente se cuidan demasiado, que tiene suerte él, que nada más fue eso lo que le hicieron. Esa, bueno, esa gente rural eh, Aquí, quien tuvo la culpa Ana? fue... él el... Siempre hay gente afuera en la cabaña. ¿Tú no eres la Yo cabaña? seguridad de la cabaña, sí, cárcel, debió, debió verificar él mismo. Tocar el timbre, preguntar. Wow. No, no, una llamada. Una llamada. Exacto. ¿El fulano está, está ahí? Esa muchacha también. Seguro era perdida que estaba esa muchacha y se metió para allá, para sí. la cabaña. De... Equivocáis, igual <ríe> que Entonces, Omega, ¿Eh? un hombre con problemas. ¿cómo no, que... Omega piensa que lo van a matar, el eh, pobre. Porque no, es el que no sale de un hija, este hombre aquí, ¿eh? <ríe> Pero este, no conoce. Mu este muchacho, un infeliz que eh, le está gritando, fue escuché, equivocado, escúsenme. Sí, pero no fue el que le dio botellazo. Escuché que Chelaco y los manejos de Omega, el manejo de Omega, dio una declaración diciendo que supuestamente el joven eh, sí pasó el altercado, pero que supuestamente el joven ha estado chantajeándolo. Para, cuarto, sí, sí, eso para, para dinero o sea. La doña Entonces, que no su que, tiempo Si fue septiembre y ahora que va a y, y todavía están con ese camp, Después que se le acaban los 600 Yo creo que bueno, pero, pero, coño, oh, Le está tirando que piedra que a la, se la se luna <ríe> No doña Ya tiene que recogerse que Si no si no o sea, la deuda con esos 600 Y, y, y, y que lo no peor, peor es, es que El tipo va a ser famoso ahora no. Eh, eh, el brechero. El, que llamó, el, brechero que el brechador, el brechador ahora. Entonces, eh, también el futuro del tajodillo, porque iba a ser modelo. Sí, porque ya dijo que, que no, el futuro de tajodillo. Si no, eh, no. No, muchacho. No, iba a ser modelo, por eso que la cara de la, la, la yo, yo, yo. Ya ahí trabajo le dan a él. Eso, ah, le, dicen ni que cal, que le dañó a su doble futuro, cara. porque él no tiene dos manos. Mira, yo soy él y hago, me pongo una, un traje de, de gala, me peino un poquito para atrás y voy para allá para... Ver, no, la gente. que, la, la, pa que, pa pa que, digo, soy el doble de carfe la, la, la, no, no, no. la gente tiene La no, gente Dios tiene Dios. que, que dejarse de tan viva. Si Neto. usted no resolvió Neto. el mismo día, otro día. Neto. Si usted carfé. le, le dio su galleta y lo cortan. Ese hombre tiene lo, ni punto, tiene. <risa> no, que el carfe ahora ya. Es decir, que hace rato de eso. No, pero realmente se le ve una cicatriz. Sí, pero él tenía que ir al otro día. Pero que tiene que agradecerle ahora a Omega Porque ahora es que va a ser tigre pero, Hay gente que tiene miedo ahora No hay que agradecerle a... nada a Genesis y a Omega Porque si ya le dieron una galleta ¿Por qué tienen que desfigurarle la cara sea, con oh, una botella? Porque Omega tiene si que Si él le está eso. diciendo que ah, fue que... el seguridad que lo mandó para allá o, y que Omega, tiene que... Omega, Omega se acotó del de lambón eh, de Omega le dio una galleta, pipó y se acostó. Y los lambones entonces le, le, ah, tú vea, le hizo, hicieron ah, eso ahí en la cara con una botella Es un exceso El lambón que lo desfiguró A ese que viene ahí. Por es que... Pero Omega, Omega no, se levantó por... pensando que era un ladrón y le metió una galleta y salió, ya, y se acostó la máxima. Le, dio, le, le, le, le dijo Omega Chambo, oye, no acá hay que es esto, un atraco, Omega loco, me levanta. <risa> Después ya tú sabes Pero que. Pero le, le, le di en golpe pues, una no, vez a que es un haitiano, ellos. ¿Qué te... Es terrible. <risa> No, se pasa, ah, es? que Omega Mira Omega, Omega debería ser el más interesado te voy a decir en, a segu... en evitar cualquier tipo de La seguridad la Omega le pega todo. Oye, la seguridad Más peligrosa es la zona de Anthony Santos y, y la de Omega Y la de Lápiz No, no la, de Lápiz no, no Las lápiz no, lápiz visitas son fuertes ah, pues sí, ¿ustedes sí. defienden al Lápiz? No, puede decir lápiz Lápiz no la con seguridad, pero no, no, no. no es no, no, como problemático Que hay que sacarlos huyendo Sí, a toa <risa> pero, pero Doña, ese muchacho Póngalo a trabajar Tranquilo Que se olvide de eso <risa> Y que, que diga que es café. Claro si, Mira, ahora Si fue ayer la galleta Y él salió a toa está claro. bien Pero en septiembre En doña, septiembre a la escuela Son 600 dólares Bueno Vamos a una pausa Antes de la pausa uh -huh. Quiero Señor, yo tengo mi fan uh -huh. Yo tengo una semana aquí, ya tengo mi fan. Eh, Néstor claro, cree no, que, no, que no solo él. No, no, la Pesimoto. fuese el pueblo entero. ¿sí? Y ahora voy a ser candidata. Yo espero contar con el apoyo de ustedes. Ey, ey, ey, candidata. Hey, claro que hey, sí. No, no, no, vieron, no vieron mi imagen ayer. Un eso. saludo para Wellington Para Winston Kobe Allá desde de San Martín Saludos eh. para ellos Les estoy mandando saludos Ya saben para ya que voten la por remesa. mí E intercambio de saludos por voto Ya saben que right. dinero no hay Ya yeah. Vamos a la pausa Cuando nos retornemos Tenemos empoderamiento Con nuestra amiga Yosauri Hablándonos Tú sabes manejo las empresas Y todo eso las redes sociales Así que ya ustedes saben Vamos a la pausa Y retornamos con más De Los osobrosos.